Hola, mi nombre es Amparo y te doy la bienvenida a mi taller Mirad, hoy os presento a Izan y Mía Enamorados Es la parejita que he elegido para hacer el reto de este mes en el grupo de Facebook, el taller de Amparo eh, Tanto Mía como Izan son de la colección de muñecas Mía y la verdad es que os está gustando muchísimo eh, Como hemos sido un poquito justas para la presentación de este reto He pensado que, bueno, las que estáis haciendo Dulce Catarina, podéis hacerle este vestidito y podéis entrar en el reto de este mes, el reto del amor, que le hemos llamado así. <ríe> y los que habéis hecho a Izan, dormilón, pues también podéis hacerle este pantaloncito tan mono, este peto y con ello también podéis entrar en este reto de este mes. Eh, mirad, os comento un poquito, eh, Mía enamorada la he vestido eh, con estos colorines que a mí me encantan son los típicos cuaros de Bichi, y mirad le puse una picunela en la parte de abajo y la verdad es que le queda súper gracioso eh, le he puesto zapatitos en esta ocasión porque me apetecía mucho poner unos calcetines y unos zapatillos y también su vestidito como todo lo que hacemos de, de la colección de mía es de quita y os comento si no queréis o no tenéis este tipo de zapatitos, no hay ningún problema. Eh, las piernecillas usáis las de Mía Catarina o eh, Mía Dormilona, la que más os guste. Es la misma piernecilla, la única diferencia es que el la parte del pie es un poquito más pequeña pero bueno yo os voy a dejar igualmente las dos piernecillas y vosotras decidís la que más os guste eh, como veis es súper sencilla quizá por eso está teniendo tanto éxito con vosotras porque no, no es para nada una muñeca complicada y bueno pues la verdad es que nos da la oportunidad a todas de poder hacer una muñeca sencillita pero súper súper graciosa eh, le he puesto un detallito de unas florecillas en, en tela, una tela un poco rígida, pero la verdad es que me gusta mucho y bueno, es el único eh, contraste de color que tiene también en la parte de atrás del vestidillo le puse unos botones metálicos son unos botones de snap, le llaman botones de bebé pero son metálicos que a mí me gustan un montón y con estos botones pues lo que hacemos es facilitar eh, la ropita de quita y pón estos botones os he preparado también un tutorial sobre cómo, cómo se colocan, porque llevan una herramienta completamente distinta. Bueno, pues ella es Mía enamorada. Pasamos ahora a presentaros a Izan enamorado. Es el mismo Mira. estilo que Mía enamorada. Izan eh, también pertenece a la colección de muñecas Mía. Y también en esta ocasión eh, lo que he hecho ha sido para Izan pues, eh, utilizar... Las zapatillas de, de tela. Este tipo de, de zapatilla vaquera que a mí me gusta mucho. Y también le he puesto los típicos calcetines porque me apetecían un montón. Y cambiábamos un poco de, de los zapatitos que siempre hacemos en el taller. Tenemos eh, vídeos que os voy a dejar también los enlaces. Eh, donde eh, hacemos las botitas para chicos y zapatitos para las chicas. ¿Vale? Para las nenas. Entonces yo os voy a dejar los enlaces para que tengáis la opción. Si no podéis comprarlos o no tenéis este tipo de zapatito, que podéis hacerlo con cualquier tejido de los que tengamos por casa o por el taller. Y bueno, pues ya os comento, eh, la única diferencia son las piernecillas, pero no hace falta que, que las hagáis distinta por tema de zapatos. Podéis coger la opción que queráis, incluso si no queréis hacer este tipo de pintura, también eh, podéis optar por hacer la muñeca Mía Dulce Catarina que está gustando muchísimo y con los mismos patrones podéis hacer Aizan. Simplemente es cambiar la pintura por eh, bolitas en los ojos, pero si os resulta más fácil no hay ningún problema. Lo importante es eh, hacer el reto, disfrutar juntas entre amigas y sobre todo aprender. Es lo único que se trata. Bueno, pues espero que os guste esta parejita. Yo la he hecho con muchísimo cariño. A mí me encantan. La verdad es que son súper bonitos. Y bueno, pues eh, en el siguiente vídeo ya os dejaré los paso a paso de, de cómo hemos hecho la ropita. Si te ha gustado, dale un like a mi canal. Te lo agradecerá. Y bueno, pues eh, nos vemos en el siguiente tutorial si es que te apetece. Un beso, amiga. Chao.